seguidores de eldia.com.ec gracias por conectarse a esta hora de la tarde estamos en el mercado mayorista del cantón quevedo amigos eh, frente a varias eh, opiniones varias expresiones que se han venido dando con el tema de la subida del diésel las personas pues han eh, han estado un poco preocupadas por el tema de que bueno no cuando sube el combustible su se encarecen también algunas algunos alimentos de primera necesidad, queremos eh, conocer no el panorama, cómo está la situación aquí en el mercado mayorista de Quevedo, uno de los más grandes y más importantes también de aquí de la provincia, eh, cómo están los precios, eh, también conocer las necesidades que tienen los comerciantes y un poco no eh, quizás de... De qué manera o les afecta o no les afecta también la subida del diésel. Recordemos que el diésel eh, está a un dólar 44 centavos y el inicio, ¿no? En el año pasado estaba a un dólar, ahora ya se incrementó un 44%. Y también, bueno, ¿no? Estamos en diferentes periodos de cosecha, entonces vamos a conocer eh, de primera mano de la versión de los mismos comerciantes, eh, cómo está la situación actual y, y cómo y cuáles son las necesidades que tienen. Vamos a conversar aquí con una una comerciante. Buen día, amiga. ¿Cuál es su nombre? Mariel Zawamán. Estimada María, coméntenos un poquito cómo están el asunto de los precios. Ustedes que son mayoristas y tienen que ir a otra provincia a traer los productos y vienen y venden acá a minoristas, venden a personas. ¿Cómo está la situación? Eh, ¿Han incrementado? En las ventas han incrementado los precios de, de la caja de, los, de las legumbres. Coménteme un poquito. Este, buenas tardes. Gente quevedeño, aquí nosotros somos mayoristas. Nosotros traemos de ambato. Ahorita que está 10 el caro, aquí se saca solamente flete nomás. Un dólar flete, a veces ganamos un dólar. Ahorita está la situación bien duro, a veces nosotros necesitamos policía de acá y no nos cumplen las autoridades para nada. Eso nosotros queremos de favor que nos mande policía tarde de mañana, mediodía, porque aquí está todo vacío, así nosotros pasamos sentado todo el día y también las legumbres a veces escasea suben las cosas porque el tomate hace ocho días atrás estaba barato, ahorita subió bastante a veces no es por diez ni nada sino que sube así, a veces no hay producto, no hay cosecha sube papa, baja, a veces no es precio fijo ni precio normal no aquí en mayorista cuando está barato, barato vendemos, está caro, caro se vende, ese es mi bueno había manifestado el tema del tomate a cuánto está el tomate cuánto estaba antes la caja del tomate que ustedes compraban allí en ambato y cuánto está ahora qué es lo que, que ustedes eh, tienen de ganancia en este caso tomate hace ocho días estaba el mejor tomate 8 dólares y el más o menos 6, 5 dólares ahorita de 8 dólares vale a 11 a 12 dólares. Casi la mitad ha subido. Ahorita la gente no quiere pagar, dice que suben por el 10, por el. por el. Este, ¿Cómo es? Por la política, no mete, ese no es de eso, sino que a veces se escasea, suben las cosas y uno tiene que subir. Y ese es el motivo. ¿Y a cuánto estarían ustedes como mayoristas? ya Bueno, ya subió, ¿no? A, a 11 dólares la caja, ¿cuánto estarían ustedes vendiéndola? ¿Cómo la venden? Estamos dando 12 a 13 el tomate bueno, el más o menos a 10, a 11, a 9, según variedad hay diferentes tomates. En otro producto también que nos explique, qué sé yo, también hayan subido de Udía. Albergita, albergita está allá en Ambato mismo, 80 dólares lo, el saco, 80 dólares. Aquí 80 mismo estamos dando porque la gente no quiere pagar. O sea, ¿No tienen ganancia? No, no hay ganancia. Ganancia no hay en el choclo. El choclo vale 33, 34 dólares allá en Ambato Y salen dañada duro y cuando los que venden en centro Unido se pierde la plata. Eso es. Ahora, ustedes también eh, tra este no traen, no traen con sus propios transportes, en la gran mayoría. Y ahora que subió el diésel, ¿ustedes eh, cuánto traen la el saco, lo traen para acá? Hasta el momento no quieren subir, estamos pagando dólar el viaje. Cada saco cobran así, siempre. ¿Cuántos sacos trae? ¿Cuántas cajas trae? Nosotros en cambio metemos 250 quintales, 200. O sea, 200 dólares. Mm -mm, el chofer, el diésel, la llanta, combustible, uh, es duro. ¿Cuánto se lleva el chofer? ¿Cuánto se lleva el tema del combustible? Cada viaje se paga el chofer 50 dólares combustible estábamos poniendo nosotros normal antes que suba 75, 70, 80 ahorita se pone 120 sí, eso es y no no nos resulta nada no sé, pues quizás que suba los fletes también no, no quieren subir, hay más mucha competencia también en eso. porque si uno no quiere cargar ya viene otro carro, ya llevan porque pues a veces no hay trabajo ahorita está bien duro, no hay trabajo Ahora ustedes como comerciantes mayoristas sabemos que se viene, bueno, estamos en una etapa de transición, se viene un nuevo gobierno, ¿qué eh, solicitud tienen ustedes? Porque se, se ha hablado mucho también eh, de alguna manera eh, enfocarse también en el tema del campo, enfocarse en el tema de, de, de los comerciantes, ¿qué le piden ustedes como comerciantes al nuevo gobierno frente a todas estas problemáticas que han tenido? Eso sí, no hemos no hablado, no hemos pensado, no hemos hecho nada. No, nada todavía. Quizás que este gobierno que haga bien, porque todos los gobiernos son solo para los bolsillos de ellos. Por el movimiento también aquí en, la, en el mercado mayorista, eh, ¿cómo es a comparación de lo que tenían antes? ¿Cómo, ¿Cómo, El movimiento, o sea, el movimiento del mercado aquí, ¿cómo ven los clientes? ¿Llegan a cada cuánto llegan? Eh, ¿Tienen ganancias, no tienen ganancias? Para la comida, sí. No hay como más antes para guardar, eh. no hay, solo para los hijos, para los trabajadores, así trabajamos. Aquí sí hay movimiento, sino es que hay muchos ladrones por afuera y yo quisiera que manden los policías, autoridad dicen dicen, hablan hablan, nunca cumplen. A nosotros nos trajeron de, de allá del centro para que vendan por mayorista entonces en el centro hay mayorista y minorista también todo, o sea, no, no, hay, no se aquí en, todo. aquí en Quevedo no hay no hay como en Quito en Guayaquil en Santo Domingo no hay orden aquí, no hay orden para nada me dijo su nombre María Guamán, ahí está estimada María bueno gracias por esa opinión y vamos a seguir recorriendo el mercado y vemos no varias situaciones eh, necesidades que tienen los, en los mayoristas, están aquí esperando a los clientes y eh, de alguna manera, eh, ya sea no poca medida, igual les afecta un poco el tema del diésel porque ellos también tienen que transportar, recuerden que ellos eh, traen las verduras, las legumbres de otras provincias. Vamos a conversar aquí con mi señora, mi señor, buen día, no se asuste, ¿cuál es su nombre? Coméntenos cómo está el asunto. Eh, ustedes que traen productos de, de primera necesidad de otras provincias, ¿a cómo se le están vendiendo allá? Si han subido el precio, no ha subido el precio. ¿Sí está subiendo? Sí ha subido entonces. Sí, más antes estaba tomate barato, ahorita ya subió. Nosotros también lo que lo que viene a los clientes tenemos que despachar lo que lo que está allá, lo que viene, lo que sacando plete, un dolarito se gana, eso se mantiene todo siempre vendimos nosotros así. Ya, ejemplo, un ejemplo de cuánto estaría el tomate antes y ahora Antes estaba 8, 9, ah, sí. ahorita está 12, 13 Y otro producto que también se haya encarecido así, que allá la vendan más cara Albergita ah, Sí, algunas cosas está caro, pero hace la lo cebolla, que... Cebolla también todo Cebolla está un poco, un poco barato, estaba ahorita vuelta, subió ¿A cuánto estaba antes? Más antes, 18, 17, ahorita hasta 25, 23, según la calidad. Según calidad, lo que traemos se vende. ¿Y acá cómo están las ventas? ¿Cómo la venden acá la cebolla? Cebolla aquí nosotros vendemos, por eso le digo, 20 dólares. Según lo que lo que es otra cebolla, hasta 20 dólares hay. Variedad de, de, de clase de cebolla, se, se, se hacen las cosas y nada más. Y ahí no, no, no, no. ¿Y la papa cuánto, a cuánto más o menos está, están comprando allá? ¿Y a cuánto le estarían vendiendo acá? ¿Cuánto la venden acá? Aquí. Papa está a 12 ay, dólares, ay, pero ay, papa rosita. Ay, eso, ¿sí? Otra, tú, otro, otra. Otra, otra. ¿Cómo se llama? Papa chola está a 18, 20 dólares. Según lo depende del precio estamos vendiendo. Ya, ¿Pero ¿Esos precios se han mantenido o han subido con el paulatinamente? opa más antes estaba caro ahora poco está rebajado lo que lo que sale allá nosotros vendemos la verdad porque no nosotros no por ejemplo no es el precio fijo como como es abarrotes eso lo que venden arroz así no lo que vienen variada ahí se vende lo que lo que compramos ¿sí? un dólar del flete un dólar de, de eso ahorita no sé pues caros también to, todavía están esperando que, que gobierno les districan y a lo que lo que suben, ellos precios y a otros ya provinciales suben, hay de cobrar más caro pues ahorita no sé pues todavía no sabemos, todavía estamos pagando un dólar mismo. Pero Flete, Ustedes tienen sus propios vehículos, o los alquilan, alquilamos a veces, a veces a veces, a veces no hay chofer, chofer también pagamos, pues chofer también cobra todo ese gasto. Todo, gasto, diésel, gasolina, todo, y hasta llanta, todo, cambio de aceite, todo es gasto, pues. Teniendo propio carro también, tenemos que sacar un dólar. Y es que suben otro, y a provinciales suben, nosotros también tenemos que subir, pues. Hasta eso estamos esperando cómo va. Estamos el primero de mayo ya suben. Por eso estamos esperando hasta que mantienen, hasta eh, cómo está. Nosotros lo que viene, precio de allá vendemos, ya. Igual le aumentan un dolarito para ganar algo, ¿no? Por eso le estoy diciendo. Ya, y, y bueno, ¿qué esperan ustedes en este caso eh, del del gobierno que se viene? Recordemos que ya estamos finalizando uno. ¿Cuáles son las alternativas, las soluciones que ustedes quisieran eh, en, los, en los próximos cuatro años? Ahí vamos a ver pues, cómo van nosotros, nosotros. Vamos a estar ahí nomás también se me me habían comentado que tienen un problemita con el tema de que no tienen guardias y que les gustaría tener ah, guardias guardian nosotros no tenemos no ve guardian nosotros a veces a veces nosotros somos serranas y no sabemos lo que lo que es ley no es cierto ahorita la por ejemplo un guardian que tenemos algunos no hacemos hacemos por ejemplo por mescaso, yo, cuando pasé para abajo, ese guardián ahorita que dice que está denunciado. Nosotros estamos denunciados. Otro guardián que más antes, John Salcedo, muy bien que sabe. Que ese que ese, John Salcedo mismo, eso pasar al lado oriental. Ahí teníamos un guardián, no era guardián, sino que a veces venía a cuidar, a veces iba así. Yo, por mi caso, nosotros cogíamos otro, hacíamos como guardián. Hacer cuidar, pagando, 10, supongamos 15 dólares, semanales, un puesto. Y ahora mire, ahora no se sé, pueden reunión... ¿No tienen ah, a nadie ahorita que les cuide? Sí, hay guardián aquí, pero nosotros mismos estamos pagando. Hasta pasar acá dijo que guardián todo vale 55 dólares. Pero ahorita estamos pagando como arriendo 95 dólares con guardián todo mensual sale. 95 dólares mensuales. Claro. Guardian 40 dólares mensual y, y 55 dólares, ¿cómo se llama? Ahora en el municipio tenemos que ir cancelar y 2 dólares de, de especies estamos pagando 97 dólares. Eso, eso queremos... ¿Y lo que ganan ustedes mensual no Casi, casi no están alcanzando pues porque la verdad aquí a veces, ustedes están viendo aquí, a veces, a veces día no, no se vende, a veces día se vende. A veces, a veces, a veces días se vende, a veces días no se vende, y por eso mismo, no sé, por pues nosotros, el precedente ya reunión habló, pero cuando era municipio, pero están hablando todavía para ir a municipio. Nosotros no estamos, no estamos, lo que le dijo otros alcalde hasta pasar, lo que le dijo, no está, no está, no está respondiendo por lo que le dijo. Ellos mismos era de poner guardia. Guardia en seguridad, esto no es de guardia en seguridad guardian en prueba, sino gracias a Dios A ver su policía... ¿De qué hora, qué hora está aquí el guardia? ¿Cuántos guardias son? ¿O de qué hora no sé, hay lo que lo que contrataron, saben, la verdad, Guardian si pasan ahí, pero Lo que contrató, lo que lo que le... no sé quién trataría el, Más no. antes era el, ¿cómo se llama? Mache que decíamos, nosotros, yo conozco por Mache, él trajo el guardia Diciendo, pero él se fue ahorita, ni, no sé por pues, qué pasaría él también, no viene a visitar, nada. Ahorita, ayer, antes de ayer, dice, ese, ya no es nada de aquí en el mercado, ni en el municipio, nada. No sabemos, él trajo para poner. Y Después dijo que hasta pandemia para pasar pandemia, pandemia. Yo no veo que en pandemia no trabajamos, no pasamos. Pero ni siquiera, casi yo no trabajé cinco meses, seis meses, pero dijo que tiene que cancelar, nosotros pagamos todo al municipio, todos no estamos de nada, yo por mi parte yo no debo nada, este mes también y yo ya cancelé todo, yo no le debo, porque pandemia yo casi seis meses o siete meses no trabajé, igual tengo que pagar, igual, igual pero igual pagué, igual pagué, para... no se les hizo la condonación se, le, se les perdonó el... nada, nada no está perdonado nada, nada, nada nosotros, nada de lo que lo que pagamos cantidad de 55 dólares están pagando ahorita el municipio está cobrando 57 dólares pues 2 dólares, dólares de pesos dijo, yo le di que está cobrando 2 dólares de pesos no sé de qué será cobrando, 2 dólares más 57 y guardian 40 dólares mensual que pagamos, 97 dólares estamos pagando pero hasta que pase eso, dijo, hasta 55 dólares guardian todo. De ahí no tiene que pagar ni un centavo más, dijo. Ahorita lo que mentió, ahorita estamos pagando y ya casi 100 dólares. Pues 3 dólares falta para 100. Eso tenemos problema aquí. Ya, ¿Y hasta cuándo tienen que pagar este riendo? ¿Qué les ha dicho? Al, al, alcalde, no, no sé, pues, por eso ahorita recién, lo, algunos días no trabajamos todos los todos los socios, ahorita ya ya estamos normalizados, trabajados ahí tenemos que hablar y tenemos que ir al municipio, eso está diciendo pues nada más, yo eso sí ah, ya. entonces bueno ahí está eh, ¿cuál, es, ¿cuál es su nombre mi señora? María Cusco, muchas gracias estimada María, bueno ahí está un poco el, el malestar, un poco el tema también de los del arriendo del guardia de seguridad, de lo que tiene que cancelar mensualmente al municipio y agradecemos a mi estimada María también por la información de cómo están los precios. Vemos que sí han carecido con paulatinamente. Unos lo atribuyen al tema del diésel, otros otro lo atribuyen al tema de que eh, no es periodo a veces de muchas cosechas. Y eh, este es el panorama, ¿no, amigos? Estamos en el mercado mayorista. Estamos en el mercado mayorista y eh, este es el movimiento actual. Recordemos que... Eh, bueno, no, se decía que iban a carecer los productos cada vez que sube el diésel. Eh, generalmente el, los productos de primera necesidad tienden a subir un porcentaje y esa es la preocupación de la ciudadanía. Aquí estamos en el mercado mayorista que ellos son quienes venden a los minoristas. Ellos son quienes venden a los minoristas a los mercados que van, no toda la ciudadanía quevedeña, toda la ciudadanía ecuatoriana a comprar para poder hacer sus quehaceres, ¿no? Cocinar, hacer el almuerzo, hacer la merienda. Entonces ellos vienen a comprar acá. Y, bueno, ¿no? Muchos han manifestado que... El... María, mayorista, mejor que otro lado. Amigo, ¿cómo están? ¿O te vienen a comprar acá? Sí, aquí, a mí me gusta porque aquí es mejor atendimiento y mejor, hay mejores cosas aquí. ¿Usted es minorista okay. sí, No, minorista para, para, sí, para la casa nomás ah, compra para la casa, está sí, cerquita sí. entonces aquí su casa Sí, lejos, pero igual tengo mi moto y vengo rápido ¿Así que ¿Lo ve más barato que comprar? Más, más barato y mejor y sí Más fresco Más fresco y, y dan mejor ¿Qué viene a comprar ahorita? Tomate, cebolla, pimiento, todo lo que es ah, legumbre. también lo venden a minorías. Sí, a, a, a minoría, ¿entonces? sí. Venera, sí venera, ¿Cómo, venera. ¿Cómo está el tomate? Mejor, está barato. No, pero cuénteme, pues, el precio. ¿El precio? No es que no le pregunte, porque no está comprando ah, recién, mi yo no. no. Sí. Este es un camarón que iba aquí. Ah, ya, ya. Entonces vine a comprar tomate. Sí, tomate, cebolla, pimiento, sí. Es barato aquí. Bien recomendable aquí. Claro, aquí, aquí, aquí se vende menos que allá en los mercados, pues, obviamente. ¿Aquí? Claro, pues. Menos, menos el precio, sí. Claro. ¿Qué más va a comprar? Van bastante aquí, mejores. Ah, ¿sí, van? Tomate van bastante, ¿sí? ¿Qué le digo? ¿Cuál es su nombre? José Cano. Ahí está José Cano, muchas gracias. Viene a comprar acá al mercado mayorista. No es comerciante, pero viene a comprar acá al mercado mayorista. Ahí está, amigos. internautas, es la es el panorama, amigos, actual. Eh, en estos eh, momentos vemos no. Como nos, les estaba comentando hace un momento que el, los comerciantes se ven un poquito afectados porque suben los precios allá en, en donde ellos compran, ¿no? En, en Ambato generalmente, que traen algunos productos de Ambato y vienen a vender acá, entonces en Ambato pues le sale, por ejemplo, la caja de tomate decían que antes le salía a 8 dólares y ahora les salen a 10 dólares y acá la tienen que vender a 12 entonces esa es la situación, amigos internautas, eh, hasta el momento vemos como poco a poco se han encarecido un poco las, las legumbres, las frutas y eh, eh, cómo se encarece ¿no? la vida poco a poco también como cuando suben algunos algunas cosas como el tema del combustible que subió a 5%, ¿no amigos? Internautas, esta es la información que tenemos hasta el momento así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales aldia.com.es aldia y nuestra plataforma web www.aldia.com.es para que ustedes puedan enterarse de esta y más información eh, a detalle le ¿no? este, agradezco a Galo Barzola por hacerme la camarografía y eh, más adelante estaremos en otros lugares así que pendiente a nuestra página web y a nuestra plataforma de Facebook. Muchas gracias.